Desde ayer empezó a vomitar. Vale, vale, vale sustos, es, es. Y no le dimos importancia. Pero dejó de comer, eh, siguió vomitando. Ahora no está vomitando porque está con medicación. Pero sobre todo le ha subido la fiebre. Y, y nos da la impresión de que volvió a estar poquito neurológico, que ahí hay algo dentro de su cabecita que no termina de estar bien y se pone como a dar vueltas súper rápido en círculo y no se encuentra bien, yo lo sé que no se encuentra bien porque está como súper mimoso, súper cariñoso, como si él se encontrara inseguro y quiere estar conmigo. mamá, aquí, sí, sí, está mamá, siempre, mamá, sí. ¿Qué voy a hacer contigo?